El futuro del RON. ¿Por qué llamamos así esta charla? A ver si se ve mejor. Sí, escuchan bien, ¿verdad? Eh, ¿A qué vamos con el futuro del RON y las clasificaciones y las regulaciones? Porque como verán a lo largo de estos dos temas que vamos a tratar hoy, eh, esto, estos sistemas de clasificación y estas regulaciones del mercado, van a tener un impacto bastante directo en un futuro cercano. Pero comenzaremos por el principio, un poco la historia de las clasificaciones de RON, de dónde vienen y para qué nos sirven. La primer, el, el primer estilo de clasificación, ahí tal vez cuando muchos algunos de nosotros comenzábamos otros, eh, tal vez, dieron, le, le enseñaron otro tipo de sistema, pero los primeros rones que se mencionaban eran era ron blanco, ron dorado, ron francés o de denominación de origen Martinique y tal vez se hacía mención a un ron de Jamaica. Esto, en una época en que casi no había internet, no existía Facebook, ni, ni Instagram, ni nada. Se enseñaba de esta forma, ¿verdad? Y eh, era una época en, en la que también el RON estaba en un punto en el que había entrado en decadencia. Y eh, hay que agradecerle a empresas como Bacardi que hayan mantenido la categoría en esos en esos momentos. Era una época en que el vodka reinaba, básicamente. Eh, así que... Esperen un segundo... Ahí está. Vale. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedía? Que esas clasificaciones se quedan cortas. Y cada vez es como que se, se ha ido intentando profesionalizar más las definiciones porque el mundo del ron, es el ron es uno de los destilados más amplios, o sea, con más eh, variedades, que, que se destila en más, mayor cantidad de países. No está tan definido como el whisky, pero sus clasificaciones eran y de momento eh, lo siguen siendo, pero está eh, un poco limitadas, pero eso está empezando a cambiar. Entonces... ¿Qué siguió a estas protoclasificaciones de ron o la, la forma en que nos enseñaban a, a ver los rones? Bueno, ya pasando el 2010, calculemos alrededor del 2015, en los foros ahí donde la gente entra, eh, pero este ron es está aniejado 20 años y tiene azúcar, ese tiene azúcar agregado, oh, pero, bueno ahí donde la gente entra a discutir, yo no entro para, evi para evitarme, de gastar energía de forma innecesaria, pero sí eh, analizo los resultados que muchas de estas discusiones producen. Y se creó un poco impulsado, esto lo impulsó un poco la denominación Martinique para destacar su categoría. Era como una forma medio eh, mentirosa de que la marca eh, posicione a su ron. Marketing, lo llaman mentira, eh, market, marketing de posicionar a los rones franceses. Así que teníamos el famoso mapa de los rones, que es esto. A ver si se ve ahí, al revés se ve, pero está ahí. Eso aquí lo dividen por estilo francés, estilo inglés y eh, estilo francés. Y dentro de lo que es inglés incluyen a los especiados. Ahí ponen todos los rones de, de Barbada, Trinidad, Tobago. Los Navy Strength que son rones con más potencia de, de alcohol. Me agarra el gilipollavirus. cuando una empresa me miente... Me agarra el gilipollavirus. <ríe> Así que el mapa del ron eh, lo encuentran como The World Rum of Map en Internet, ¿vale? Ahí está. Eh, ron estilo español, que es el que por lo general se destila por columnas es, y, y generaba los rones blancos más suaves, más similares al vodka. Por eso digo que se salvó esta categoría. Va, no se salvó, iba a seguir existiendo. Pasa que... Le, le había no estaba en su mejor momento. Eh, fue como una edad medio oscura para el ron. Pero gracias a estos rones destilados por columnas múltiples, con mm, filtrado y que tenían no estaban no eran tan potentes, eh, eh, los mercados americanos, por ejemplo, que eran los que lo consumían, eh, nada, lo, lo mantuvieron a flote, digamos. Y el estilo francés, que la denominación de origen agrícola sería solo de islas francesas, como Martinique, Guayana, la Isla de la Reunión, Mauricio, ahí tenemos los que son... <ríe> se llama The World of Ram, eh, y es The World of Ram Map, pero este mapa se encuentra fácil. World of Ram, World Ram Map, World Ram Map. Vale, esta, de hecho este, esta manera de nombrar los rones muchos la siguen usando hoy en día, pero está quedando un poco obsoleta. Aquí a veces la usamos porque, sí, ¿para qué sirve todo esto? Para, o sea, para darle una idea al consumidor final de a qué va a saber su ron, porque la oferta de ron es más amplia que la que hay en los mundos del whisky o de los jeans así que hoy en día bueno, ya voy a llegar a eso, a lo que les, a lo que estaba por decir ¿qué sigue a esto? bueno, sigue gracias a estos foros donde los eruditos del ron discuten y eh, un distribuidor francés Luca, no, perdón italiano, disculpe, perdón señores Luca, no me, no me mande. Al consiglieri, Luca Gargano, eh, con ayuda de Richard Seale, de la destilería de IA Foursquare, un personaje muy importante dentro del mundo del ron, crearon the Gargano Classification System, el sistema de clasificaciones Gargano. Entonces, pero está en inglés. Entonces, aquí ya tenemos una clasificación más similar a la del mundo del ron. Ya Gargano empieza a dividir en single pot steel rum, o sea, ron de alambique, de, de que el single pot es normalmente el alambique de cobre, que no es por columnas. Y single porque es de una destilería. Después tenemos single column steel rum, single blended rum, que es cuando ya se mezclan los de, de la misma destilería, pero mezcla de pot y de columnas. Y luego Blended rum, que es rum de distintas destilerías, que tiene steel. Y todos los de columnas múltiples, que sean blended o no, lo llamamos simplemente rum. Y aquí gargano, lo único que diferencia un poco es al estilo francés. Denominación de origen Martinique. Porque, claro, ellos tienen su propia ley, entonces está perfectamente definido en la ley de AOC Martinique, apelación de origen controlada en, para los franceses, está bien definido cómo debe ser un ron agricole, que sigue siendo solo de las colonias francesas. El resto vendría a ser lo que es un eh, eh, sugar cane o cane juice. Room, o ju eh, rones de jugo de caña vale qué es a partir de Gargano ¿qué sucede ya hay bares que tienen que empiezan a tener cartas extensas de rones como aquí que bueno solo hay 120 pero fuera de carta hay como unos 73 más están todos por allí, o por ahí hay más, eh, ahí hay años, y aquí ya podemos, resulta muy fácil identificarlos, y le podemos dar al consumidor eh, como un perfil, si, o sea, ¿qué te gusta beber? ¿Qué, ¿qué tipo de ron bebes? Ah, bebes Bacardi 8, vale, entonces tenemos un flor de caña 7, que es bastante similar, o un Matusalén 15, ahí te vas un poquito más arriba, pero no hay tanta diferencia en el, en el precio, o sea, de hecho vale la pena, por entre un Flor de Caña o Habana 8 y Matusalén 15, voy al 15. Luego tenemos los corazones rojos, que estos serían pot steel, pot steel, eh, o sea, sin columnas. Y tenemos, perdón, el naranja, que aquí está, ese creo que era naranja, ¿no? Sí, era naranja. Perdón, el naranja es, es un blend, o sea, tiene potstil y tiene columnas, es una mezcla. El rojo ya es 100% potstil, a ver, ahí hay unos rojos por ahí. Hay unos verdes que ven, que el verde es ron agrícola. Entonces ya el sistema de Ponderosa se asemeja al, está basado, podríamos decir, en el sistema Gargano. Se puede ir más allá y bueno, a mediados del año pasado descubrimos que sí, se puede ir más allá. Y esto es lo que empieza a impactar tal vez en el mundo del ron. ¿Por qué? Porque aquí eh, el amigo Don Davis de The Whiskey Exchange tomó el sistema Gargano y lo potenció un poquito más. No solo él divide, además de las de las columnas, eh, multi, la columna múltiple, sino que hay una columna eh, que es la tradicional, que es la coffee, que no tenía varias capas de destilación. Entonces, la columna coffee eh, produce ya un aguardiente, o sea, todavía retiene ciertos congéneres, ciertos sabores de ron, que la múltiple, que se, se, ya sería un spirit en vez de un aguardiente, ahí se pierden, es algo más neutro. Entonces, The Whisky Exchange empieza a dividir en ron tradicionalista y ron modernista. El modernista sería columna de destilación múltiple y el tradicionalista columna de destilación simple. ¿Y se puede ir más allá? Sí, se puede. Porque, ¿qué ha hecho el señor Davis? Es que... Además de estas clasificaciones y, y siguiendo manteniendo los rones agrícolas, eh, él añadió perfiles de sabor. Y estos perfiles de sabor, estos saludos ahí a mi hermana, estos perfiles de sabor nos, eh, es, es algo también muy japonés porque lo, los japoneses tienen un sistema para catas que... que ponen en cuerpo ligero, eh, digamos, más, eh, saque más aromático, o saque con más cuerpo, o saque más liviano, y luego están los añejos. por otra parte. ¿Qué pasa con esto? Bueno, todo, todos estos últimos sistemas de clasificación no, no, no los dividen por edades, como hacemos aquí, tal vez, pero eso es medio redundante, porque ya en la botella del ron te dice, si, por ejemplo, Nosot aquí se tiene en cuenta si un ron es solera, porque el solera, eh, su ley, demente, su ley le permite poner el ron más viejo. Entonces, claro, hay otros rones que son true age statement, o sea, la declaración de edad es la, la verdadera. Pero en un sistema solera hay que hacer un promedio de, la, de los rones, de la edad. Entonces, si dice 23, solera, hay que pensar que... Hay que darle unos 15, 12 años a eso, en verdad. Vale, si dice 12 solera, hay que pensar en unos 6. Así es como se clasifican en Ponderosa, por ejemplo. Y todo esto se va a encadenar con el segundo tema, que es las regulaciones europeas. Entonces, ¿qué hace? Les voy a mostrar también ahora en el sistema de clasificación de Whisky Exchange, que por cierto, todos estos sistemas los pueden encontrar en Internet. Si buscan Gargano y si buscan Whisky Exchange, Whisky Exchange tiene alrededor de 600 rones clasificados y en su página los pueden ver. ¿Por qué digo 600? Van a ver 800. Pero todo lo que es especiado, saborizado, queda fuera. Mismo, mismo en el Gargano, o sea, y en la ley, la ley de hecho ni siquiera los considera un ron. Así que lo verán dentro de una categoría rones, pero no van a entrar en ninguna parte de la clasificación. De hecho, si prestan atención, aquí en Europa al menos, eh, muchos de los rones especiados no dicen ron en su botella. Eh, o dicen ron muy pequeñito o dice spice ron. Casos, caso bueno, caso legendarios que el elixir, que legendario tiene rones, pero aquí muchos creen que el elixir es un ron y no lo es. Eh, bueno, el, compa el compañero elixir dice ron elixir, por ejemplo, pero no sería un ron de acuerdo a la ley. Morgan, algunas botellas dicen spice rum, otras dicen original spice y no dice ron en ningún lugar. Sailor Jerry, creo que dice ron muy pequeñito abajo. Bueno, esos pequeños cambios y otros que ahora voy a llegar cuando hable del tema de la regulación, van a impactar en un futuro probablemente muy cercano. ¿Qué más tenemos? Bueno, les quiero mostrar la división por sabores de The Whiskey Exchange. Bueno, en un principio tenemos la... así se clasifican los rones... De Whisky Exchange, bueno, perdón, que se los voy a leer porque es muy difícil, pero seguro si entran en la página lo encuentran. Bueno, Whisky Exchange los dividen: Single Traditional still, que es el de still de una sola destilería. Luego tenemos el Single Modernist, que sería destilado por columnas. Single Traditional de columna de destilación simple, y luego tenemos el Single Traditional Blend, que es con también de postil y columnas tradicionales, Blended Modernist, que tiene las columnas múltiples, y Blended Traditionalist, que es un blend que incluye destilador de columna tradicional. vale Eso ya es bastante similar a la Gargano, la única diferencia es entre la columna múltiple y la tradicional. Pero lo más importante es esto. A ver si se ve. Eh, más o menos. Ahí está. La división por eh, sabores o por perfiles de sabor. Que ahí tenemos lo que es eh, smooth o sería saque suave y sin complicaciones. El saque herbáceo. Y, y apastizado que sería el, serían los agrícolas básicamente los suaves son casi todos los saques los filtrados los, los, eh, los destilados por columnas múltiples que además están filtrados luego tenemos tropicales y frutales frutales y especiados secos y especiados que ahí también entran muchos de los destilados por columnas que estuvieron aniejados mucho tiempo y tenemos eh, de cuerpo eh, con cuerpo rico, eh, o sea con buen cuerpo clasificaciones desde de Latinoamérica las, eh, básicamente en Latinoamérica se usan se estaban usando últimamente bueno, hasta donde yo recordaba lo dividían en ron dorado y ron blanco nada más, pero creo que muchos han empezado a utilizar las, las este tema de ron estilo inglés, ron estilo, estilo eh, español, que son los de columnas. Así que la, eh, también sí hay que aclarar que eh, dividen o los rones agrícolas todos, casi todos lo, lo consideran algo aparte, algunos podrán considerar a la callaza o no, al Batavia Arak o no, que a ver, hay uno por acá, que básicamente eso es, eso es un ron. El Batavia Arak o el Shochu Kokyuto de Japón son rones, son están hechos como un ron, so, solo que por una cuestión de, eh, de legislación o, de, sí, o de, de protección local, por ejemplo, en el caso del Shochu, se favorece de los impuestos llamarse Shochu y no llamarse ron. Por más que, bueno, eh, Japón tiene dos rones, uno es el Nine Lives, muy bueno, y el otro es ese que vemos ahí, <ríe> el Rioma, eh, que es más al estilo francés. Eh, claro, ellos no se benefician de los impuestos, pero bueno, pero tal vez lo exportan más. El otro es más para consumo interno. Y el, lo mismo con el ARAC, en el caso del ARAC, que se, que se consume en Dinamarca. Entonces, claro, ¿para qué, ¿para qué le voy a poner ron? Eh, eh, también, también pueden puede jugar aquí las leyes y los impuestos. Y aquí viene lo curioso, porque, bueno, ya con esto damos por cerrado lo de la clasificación, pero enganchamos directamente con el tema de la regulación. ¿Por qué? Porque mismo, como les comentaba, de los saborizados, lo, ahora... Lo que más va a cobrar revelancia, el ron de Filipina, el Don Papa, es muy bueno aquí. Y de hecho, bueno, si saben, no sé si sabían, pero uno de los rones de, de Filipina, no, de la India, uno de Filipinas y uno de India eran los rones más vendidos del mundo. Se, a, ahora ya nos ponemos en un, en un tema más peliagudo, que es el, hay otro tema aparte, que es el de las estadísticas. Que es saber a quién le creemos qué es lo que dice. Porque aquí les gusta mucho ver a Spirits International. ¿Qué dice Spirits International? ¿Cuál es el más vendido? Pero Spirits International es una estadística que se le hace preguntando a bares y a distribuidoras. O sea, no es objetiva. Si vamos a estadísticas que hay que pagar o que algunas son gratis, como la de International... Eh, Wine and Spirit Research, ahí encontramos la verdad, las verdaderas cantidades a nivel mundial. Y el ron eh, Tandem o Tandai de, de Filipinas es uno de, de los rones más vendidos, más consumidos a nivel mundial. Pasa que no sale de Filipinas. Y lo mismo pasa con el McDowell Celebration 1 Es un ron indio que es el ron que fue el más vendido del mundo por momentos. Hoy en día, creo que el año pasado lo seguía siendo. A partir del 2015 me parece que superaba a Bacardi como el ron más vendido del mundo. ¿Qué pasa? No sale de la India, pero sigue siendo el más vendido del mundo. Claro, dirán las estadísticas no computan. ¿Por qué no salen en, en Drinks International? Y no sale porque Drinks International le pregunta solo gente de Europa. Claro, no no importa el resto del mundo, pero la realidad es mundial, vale. Don Papa es muy bueno, muy bueno, muy bueno y el el Tandai, el otro Ron de Filipina que lamentablemente no llega, no se consigue fácil es otro muy buen Ron El encima Don Papa Don Papa tiene muy buen marketing eso es lo que tiene y, y a mí ya me hablaban de Don Papa hace 10 años y no lo conseguía en ningún lado no no se encontraba Don Papa pero bueno, hoy es tan fácil y, y por fin lo cuando por fin lo probé dije, uh, y la verdad tenían razón, está, está muy bien Vale, regulación europea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí. Ya la ley anterior, la ley de la que les voy a hablar ahora, es casi paralela a la clasificación de rones de Whisky Exchange. Son acontecimientos casi, casi simultáneos, que se dieron entre abril y julio del 2019. Ya casi, bueno, un año más o menos. Por eso ahora entraría en vigencia la nueva ley. ¿Y de qué nos habla esta ley? Bueno, hasta la ley, hasta el año pasado no había limitación en la cantidad de azúcar agregado para, el, para poder eh, llamarse un spirit ron. En teoría, a partir de abril de este año 2020, habría un límite de 20 gramos por litro de azúcar por, eh, por, por cantidad de, de volumen de bebida. Y aquí ya entra la línea que separa, digamos, el bien, el bien y el mal. No, pero eh, lo que sucede que sucede esto, que algunas algunas marcas para el mercado europeo, no sé qué sucederá en otros países, bueno, cuando se salió esta ley, las fábricas empezaron a etiquetar, etiquetar botellas sacar, Saquemos, saquemos, saquemos. Que ya no nos vamos a poder llamar ron el año próximo. ¿Qué sucede? Algunas, algunas empresas como, por ejemplo, H-Rice, donde sus rones tienen un contenido bastante alto de azúcares agregados. Creo que es más de 50. Eh, Van a decidieron dejar de llamarse Ron por ejemplo, otra. O le pondrán Spirit de Sugar Cane Spirit o algo así. Veremos con qué nombre salen. Otras empresas han decidido cambiar su fórmula o cambiar su fórmula para el mercado europeo, así que tal vez tomemos un ron distinto en Europa del que vamos a tomar en Estados Unidos, en Argentina o en Perú. Eh, hay Rone. Bueno, de, luego voy a leer algunas marcas donde, que puedo leer sin pelearme con ningún embajador de marca. <ríe> las que vea que no me van a traer problemas, les voy a decir qué contenido de, de azúcar tienen. ¿Qué quedaría afuera? Bueno, sí, ahora lo voy voy a ver algunas de las que quedarían afuera. Bueno, por ejemplo, hay algunos Zacapa. El Zacapa, el Dark, creo que tiene cerca de 40, 50%. Ojo, hay que, hay que hacer una salvedad también aquí. Muchos alegan, al, algunos correctamente, otros no, que su, su bueno, el azúcar lo obtienen de forma natural y es verdad. A veces no es que es agregado, sino que, por ejemplo, rones como el 2 madera 5 más 5. El abuelo no, no tiene. Eh, creo que uno, uno solo de toda la categoría tiene azúcar agregado en más de 20 gramos, ojo, es un valor bastante alto este de 20 gramos por litro, consideremos que la mayoría tienen un 0,5, es muy poco, es como para corregir, es como para corregir de, de partida a partida de ron para corregir brevemente el sabor, algunos agregan casi nada o, o es natural, como, es natural como en el caso del de anejamiento en barriles de PX, por ejemplo. Ahí toman azúcar de, de lo que había antes en la barrica. El 2 madera 5 más 5 es... Pero ya más de 20 no es para corregir. O sea, para corregir es muy poquito. Eh, no hace falta tanto. En verdad es un tema de me mentira. Eh, perdón, marketing le llaman algunos. El color no... La corrección por color no altera el sabor. Porque es un caramelo industrial que no que es como una dextrosa, eso no cambia el sabor. Pero, el, claro, la, la, el azúcar añadido en grandes cantidades enmascara defectos del producto. Ahí está que... Y pa, es otra cosa que además hace, productos, hace que ciertos productos parezcan cosas que no son en verdad. Entonces simulan un ron de otras características. A veces muy bien lo hacen, entonces nos quitamos el sombrero que logran parecerse a un ron de características más añejas o... Entonces, bueno, en definitiva, las consecuencias que va a traer esta ley, esta, la aplicación de esta regulación, que es una regulación más que una ley porque afecta a toda la comunidad europea, que algunas marcas han decidido dejar de llamarse ron, como en el caso de A.H. Rice, otras van a cambiar su fórmula, tal vez para el mercado europeo, tal vez a nivel global, veremos Sí, ahí la, la empresa analizará si le conviene o no, y bueno, los saborizados obviamente ya habían quedado afuera en el mercado europeo con la ley anterior, afuera, en el resto del mundo es otra cosa. y eh, Así que es eso, básicamente, creo que he sido bastante claro. <risa> eh, así que lo que nos quedaría es, les voy a decir a algunas marcas, bueno, eh, el dorado, por ejemplo, tiene un nivel de azúcar bastante alto, pero eso es por el estilo de ron. Como es un, la de merara tiene, tiene un, un nivel de azúcar importante, es, es por el estilo de ron que tiene, tiene bastante. Pero luego, dependiendo de las, de las barricas en que se aniejen, eso es algo que puede influir. Y bueno, hay que ver cómo decide el, también la Unión Europea implementar los controles, qué tipo de controles hará y con el coronavirus, si pasará algo, eh, si le darán prioridad a esto. Eso, bueno, veremos de aquí a unos pocos meses qué pasará. Bueno, a ver, en mi lista compilada, que yo sé cuando un embajador me de marcas me dice pero tú le agregas, le agregan Ron ahí, es lo mismo que, bueno, no sé si los recomendé ya, pero si tienen oportunidad, lean los libros de Martin Kate y de Tristan Stephenson. El de Stry, eh, Tristan, Tristan Stephenson, todos sus libros son súper profundos, así que él habla mucho también de estos temas, así que van a ver lo de... <tose> van a ver ahí eh, que él les pregunta a los destiladores y muchos no van a hablar de eso bien, voy a decir algunos uno, por ejemplo, el presidente 23, aquí creo que no me pongo problema con nadie, a ver quién lo importa por las dudas a ver quién lo trae acá ah, bueno, no, no hay problema lo puedo decir ya lo había dicho, así que eh, es que al... Eh, por lo general, ya, o sea, se, se, ana, se han analizado muchos, y yo sé los que tienen, pero eh, no, no es que es, es complejo analizar tantos rones. Así que hay que ver cuáles quedaron fuera, es lo más importante, no los que están dentro de la lista. Y esto se, ha, se hace con, con una separación de densidades. Vale, esperen un momento. Cualquier pregunta, hay un apartadito ahí de, de preguntas. No, no no podría ser un top ten porque no tengo tantos si sé solo algunos. Tampoco es que yo me, me los voy a pasar midiéndolos. Eh, pero si buscan, hay algunas listas de contenidos de azúcar. Bueno, uno de los diplomáticos tiene mucho ron, uno de ellos, el reserva exclusiva. Uy, perdón, ya, ya me, me estoy peleando con algún embajador, ya por decir eso. Eh, bueno, lo, los especiados, una gran mayoría de los especiados, casi toda la gama de H-Rice, el Pimpision, el Bumbu, que se llama... A ver si dice ron la botella, vamos a comprobar, esperen un minuto, que está medio, está medio lejos la botella. Voy a ver si la puedo, si, si dice ron, quiero ver si dice ron o si dice Spice Ron. Tiene mucha azúcar, mientras tanto, a ver, les digo aquí... Otros. Tenemos el, bueno, el, el Morgan Private Stock, que está considerado. A ver si dice ron. Ah, no dice ron, casi. A ver, voy a mostrar la botella. Al parecer no dice ron, así que. No, dice Premium Barrel, ni siquiera dice ron. Bueno, te aplaudo, Morgan, por la honestidad. O sea todos estos todo esto viene todas estas regulaciones de Europa viene para porque el público, los consumidores están exigiendo que sean cada vez más transparentes y viene a raíz de que de que haya más claridad en cómo se hacen las cosas. Bueno, al parecer Bumbu no dice ron en su botella tampoco, así que aplausos para Bumbu que no pone ron. Dice Rumco, pero claro, es una forma... Es la, es la empresa, Rumco. Así que aplausos para Bumbu también. Spirit Drink, dice, mira, en la etiqueta pequeña, que bueno, o sea, ven que ya tiene influencia la ley. La ley anterior, que era la que hablaba de que no se podían saborizar. Ya tiene influencia en los etiquetados. yo Es que a veces la botella... Normalmente les dice, todo, les dice a ustedes todo lo que necesitan saber. Eh, mucho más allá no tienen que, que ir. Eh, ¿Cuál más? De aquí, bueno, el Black Barrel dice Navy Spice, pero cuando diga Spice, bueno, todavía A.H. Rice no cambió su forma de, de etiquetar. Eh, y bueno, básicamente es eso. Creo que ya... He tocado todos los temas. Ah, bueno, Pérez, aquí tengo algunos más. Tenemos el Cristóbal Niña. Uno de, uno de los insignias de Cristóbal. Ese tiene... Ese es uno exclusivo aquí, no se consigue en España. Bueno, salvo en Ponderosa, salvo que vengan a Ponderosa. El Cristóbal tiene alrededor de... Niña. Debe tener unos 35, algo así. El Morgan ese tenía 45. Algunos Plantation tienen, tienen, hay que ver cómo, de dónde, eh, bueno, el Cristobal ese eh, alrededor de 40. De los plantations el Barbados XO, por ejemplo. Eh, tendrá unos, a ver, Plantation, unos 20, pero el, el Plantation está como en el límite. Están como los 24, 25. Plantation, grandes rones. Así que mostraré las etiquetas más despacio. Ah, vale, vale, vale. Eh, bueno, les muestro cuál. ¿Quieren ver alguna en particular? Eh, a ver, el pinta. Sí, es que el juego de luces acá me juega muy en contra porque hay luces por todos lados. Acá tenemos Cristóbal Niña. Les voy a ir mostrando los que están... Este sigue llamando cerrón Vamos a ver si podría llamar cerrón en el futuro. Eh, les voy a mostrar el dorado. Ese, el azúcar es más natural, no es que sea agregado. El dos, allí está el dos maderas, 5 más 5. Ese tiene mucho azúcar pero el azúcar viene de su anejamiento en barricas, de Pedro Jiménez. Bueno, ¿alguna duda, consulta? Ah, bueno, rones que no haya probado y que me hayan sorprendido, bueno, el Don Papa, eh, alguno de aquí, por ejemplo, este, la verdad, Wild Tiger, otro ron de la India. Eh, creo que mencioné recién que un ron indio y un ron filipino estaban y fueron los más vendidos del mundo. El, creo que es Tandai, la marca filipina, no me sale el nombre exacto, pero es, anda en esas líneas. El indio estoy seguro que es el Officers mcdowell's Celebration 1. Ese fue el ron más vendido del mundo. Creo que del 2015 hasta inclusive el año pasado, me parece. Opinión de los rones colombianos. Están muy bien los rones colombianos, eh, pero, pero no llegan tanto aquí, no llegan tanto. El ron bueno, rom, rom peruano, este que tené, hay dos aquí, tiene bastante azúcar también, tanto la versión El Millonario, tanto el 15 como el ex oh. Este dudo que le cambien el nombre porque, porque si vende más en, en las cercanías de, de Perú. Tenemos ron mexicano. Ah, este es bastante, que me preguntaban recomendaciones. Este es bastante bueno, el ron prohibido. Relación precio-calidad, la verdad, muy bien. Eh, otro, bueno, Bacardi 8 tiene una muy buena relación precio-calidad. El Dorado 12 tiene muy buena relación precio-calidad. Eh, bueno, eh, a mí me, de los especiados, que aquí hay gente que no los considera rones, a mí algunos me gustan. Me gusta bastante uno que se llama Pimpigeon. Jamaiquinos, no, no, los jamaiquinos entran dentro de lo que sería pot steel. Entran, entran en, en la clasificación. Bueno, el Worthy, Worthy Park de Jamaica fue mejor ron el año pasado, mejor spirit y tiene buena relación precio calidad, la verdad es muy buena. Sí que no sé qué tal, acá es difícil creo conseguirlo en España. En Argentina menos o no sé dónde estén. Lo que sucede que bueno, aquí nuestros arreglos, los arreglos, esto que ven aquí sería esto sería un custom portfolio. Este es como un portfolio custom exclusive porque Muchos, muchos eh, rones son de acuerdos exclusivos con la, con la, con la mezcladora. Ah, algo que no toqué, lo dije en el vivo en el canal de Ponderosa, pero todavía no mencioné acá, es que era una cosa que me quedó en el tintero, es que cómo clasifican en los concursos de, de, de, en las exposiciones de RON. Porque claro, ellos también agarran su, sus definiciones. Aquí tenemos la Ron, la Ron Porter, y voy a ir a, voy a rápidamente aquí a cómo clasifican en la competición de Berlín, por ejemplo, y cada competición los encasilla dentro de su categoría, y es es en líneas generales similar a la Gargano. Uh, se me va a cortar el video, perdón. Eh, gracias a todos y... No sé si me... Sí, a ver. Si sí, For Spirits... Ah, no, todavía tengo algo de tiempo, pero se me, se me va a terminar eh, dentro de poco. Uh, los precios me complicás porque después te los paso por privado. La, una, la gran mayoría andan entre 30 y 50 euros de los que mostré, porque los más caros son los que están arriba. Andan en ese rango. Eh, les, les comento rápidamente la clasificación en los concursos eh, internacionales, en el de Alemania, por ejemplo. Ellos lo dividen en ron, rones de melaza, rones por melazas. Eh, bueno, For Spirits, acá me decía George Strepo, un saludo George. Claro, él, él lo trae, trae el Worthy eh, Park, pero claro, los que tenemos exclusivos son los compañeros, los Cristobal, ese que vieron. Entonces es un arreglo con la, la casa de Dinamarca directamente, uh, eh, 1.423 spirits en Dinamarca. El dueño de Ponderosa es danés, por si no lo sabían, ahora lo saben, es un súper fanático del ron. Él daría una clase, pero claro, él no habla español, así que bueno, esto lo doy yo. Tal vez él dé en algún momento, y es muy amigo de Joshua, de mucha gente del mundo del ron. Entonces en algún momento hasta está planeado... No, no sé si lo puedo decir. Bueno, va, está plane, estaba planeado antes del coronavirus que venga Joshua Singh aquí a dar una clase a Ponderosa, pero no sabemos qué va a pasar. Sí, lo puedo decir porque ahora ya no se sabe lo que va a pasar, pero en algún momento lo traeremos a Joshua, traeremos, vendrá gente súper importante a dar clases aquí al, al sur de España. Así que bien. Eh, bueno. Antes de cerrar, les, les comento rápidamente, en Alemania, en el Festival de Alemania de Ron, en París tienen otra, y aquí no sé si se siguen haciendo, creo que sí en Madrid, o, pero cada, cada, cada festival clasifica porque da premios. Entonces, bueno, eh, también Whisky Exchange dio este premio a Worthy Park, que fue el Spirits del Año. Aquí eh, en Alemania lo clasifican, melaza por edades. De 8, de, de, de entre 9 y 14 o de más de 15. Después agrícolas, agrícolas porque ellos tienen una clasificación similar a los coñac. Bies, bieso, piexo, ahí están los agrícolas. Callazas, incluyen callazas. Melazas y mieles, Aquí hay ¿okay? Melaza y miel casi no hay diferencia a veces porque... Es por un tema de las alturas, que conviene usar la miel en vez de la melaza, pero la melaza y la miel son prácticamente lo mismo en el resultado final. Cosas que sí se impactan serían las fermentaciones y bueno cosas datos mucho más técnicos. Eh, bueno, single cash si es solera, licores de ron aquí, que entran todos los... No sé, no sé por qué separan licores y especiados, licores de ron y rones especiales. No sé cómo lo diferenciarán los alemanes. Aquí en, como que entra casi, en, según las regulaciones de Europa, como que están en, eh, casi todo fuera. Eh, Barrica especial o ediciones especiales. Bueno, la clasificación, perdón, algo que no mencioné, que antes de terminar, la clasificación de Whisky Exchange, sí tiene un apartado especial que dice sin azúcar añadido es como una mención especial. Y si son... Eh, eh, también si son como single vintage o ediciones especiales también lo menciona. Así que bueno, se me está acabando el tiempo del vivo, así que espero que les haya servido, que esto el objetivo es que el consumidor pueda saber más fácilmente qué es lo que está bebiendo, que haya transparencia. En, en, el, en, las etique, en los etiquetados y en, en todas estas cuestiones que veníamos comentando y bueno, a, a, a fin de cuentas, whisky Exchange creó esta eh, clasificación para el consumidor final y se quedó probado que funciona porque las ventas de ron en Europa sobrepasaron a las del GIN en, en los últimos cuatrimestres del 2019. Así que bueno, gracias a todos por escucharnos y unirse y bueno, nos veremos la próxima si quieren que hablemos de otros temas relacionados con el RON o bueno, puedo hablar de saque también si lo desean, eh, que es mi especialidad, nos escriben, nos hacen una sugerencia y veremos qué se puede armar desde Ponderosa Labs. Así que gracias a todos y hasta la próxima.